Aquí reyes, aquí va nuestra carta, Nos la mandamos cantando por allá ¡Ciudadanos españoles de Zecase! ¿A qué os vaya a dedicar esta noche? ¡Vamos a trabajar a los reyes! ¿Apoyo, qué quieren, qué quieren? ¡Vamos a trabajar toda la noche! El humor es siempre el mejor regalo. ¡Qué noche la de reyes con los morancos!